Pac León presenta Una producción de Radio Cristo Rey ¿Cómo están? Excelentemente bien, aquí muy contentos Muy bien también aquí Bueno, aquí estamos con Francisco Ramírez y Jesús Fuentes ellos son los reporteros de Gaudium ¿Qué tal ha sido estos? ¿Cuántos años? Trece ¿Cuántos años? Ocho ¿Qué tal ha sido? Bueno puesto que ha sido un trabajo que pues, me agrada muchísimo y un trabajo donde día a día te invitan a superarte, donde día a día hay nuevos retos, una nueva manera de comunicar lo que pasa en la diócesis, pues se han ido como un suspiro. Han sido 13 años muy buenos, de muchas experiencias, de muchas anécdotas, de muchos desafíos, de días cansados también porque a veces hay que preparar la edición sobre ello sobre la marcha muy rápido pero han sido unos 13 años muy muy a gusto muy contento de estar aquí con un gran equipo, con grandes personas que, que hacen pues todo lo que es Gaudium y ahora todo lo que es Codipac, todo lo que implica los medios de comunicación de la arquidiócesis ¿Qué te digo? Cuando termino de trabajar yo me vengo a Gaudium regularmente me gusta decir que aquí yo no trabajo aquí yo me divierto un montón y como dice Pancho, tener la oportunidad de conocer a tantas personas que en su momento todos valiosos, pero experiencias múltiples que no te imaginas, te ayuda a conocer más lo que es nuestra ciudad, lo que es nuestra iglesia y darnos cuenta la gran riqueza que tiene León. alguien no creo que Diosesanos, no, Diosesanos <risa> todos no los conocen, los religiosos pues, van cambiándolos, pero sí tengo la fortuna de también conocer a, la, a todos, prácticamente la, a todos los, los presbíteros de la que yo con quién más, con quién menos, por ahí he compartido algún pues, un comentario o algo, pero sí, gracias a Dios conozco a todos, a, los, a todos los sacerdotes que conforman a este presbítero. Y de los 1196 templos, ¿cuánto te conoces? Sobre unos 800, aproximadamente. ¡Wow! <risa> sí, sí, sí. Pues a lo mejor también una cantidad similar. No te puedo decir que en, en todo se ha hecho alguna nota. Eh, físicamente, pues sí. Me encanta también la turistiada y andar viendo la historia. Eh, entonces probablemente sí conozco una cantidad similar. Me encantaría físicamente poder conocerlos todos y tomar una foto en, en cada uno. Eh, pero aún en los más recurrentes, porque bueno, yo soy reportero aquí en León, cada que te toca ir le encuentras un nuevo ángulo, una nueva línea, un nuevo detalle. Conoces datos que no conocías previamente. Por ejemplo, ahora que hicimos el especial del expiatorio, eh, yo no sabía que el, eh, un escultor italiano muy famoso que se llama Balotti eh, esculpió todo el, el via crucis que está en la parte exterior del templo y por su parte Ponzanelli esculpió en mármol de Carrara todos los grupos que están en los tímpanos del portal y eso es algo que regularmente tú lo ves y se te hace muy, muy cotidiano eh, pero vuelves a ir y te encuentras eso, lo que te decía. O vuelves a ir a Catedral, y dice, a esta greca no se la conocía, y tengo 50 años yendo a Catedral, Yo soy de aquí de León. Bueno, hay que reconocer que eres uno de los que se subió ahí en Catedral, en esta, <risa> en esta pequeña... La cornisa interior. Sí. Sí, creo que es de madera. No, es de... Es bastante maciza, de mampostería. Eh, un detalle muy específico de allí es que lo construyó Luis Long cuando rescató la catedral toda esa estructura que aparenta ser ornamental la verdad es que es parte de una estructura interna que está sosteniendo todo el peso del edificio o sea, cuando estás allí y tienes oportunidad de verla de cerca te das cuenta del genio de Luis Long que originalmente su formación era relojero pero por una curiosidad que tuvo cuando fue a la hacienda de Jalpa de Cánovas el conde de aquel entonces estaba renovando la presa. Los ingenieros que estaban haciéndole propuestas, proyectos, no se ponían de acuerdo en cómo debía ser la presa y él iba para instalar el reloj de la iglesia de allí de la hacienda. Los ve y les dice, "Denme oportunidad de leer los proyectos. Los lee y tenía con sus conocimientos que ya tenía de ingeniería y arquitectura, diseña una nueva presa. Y le dice, mire, el dato que ellos no podían resolver se hace así, y así, y así, y de esta manera puede corregir para hacer un nuevo dique. Terminaron construyéndolo bajo la dirección de él. Entonces, es una persona eh, que, insisto, en el caso de la catedral, te das cuenta, después de ciento treinta y tantos años de que hizo todos esos trabajos, nos rescató el edificio más importante de la Arquidiócesis de León, y nos legó, un, un, como cultura, como arquitectura, un escenario en el cual, como lo ha dicho Mariano González Leal, los obispos que han estado en esta diócesis han pintado como en un lienzo eh, rasgos de ellos mismos, de su ministerio y de la historia del mismo leal. Si queremos eh, darnos cuenta cómo ha cambiado en más de 150 años nuestra arquidiócesis, podemos leerlo perfectamente en todos los rasgos de la catedral. ¿Recuerdas cómo entraste a, a Gaudin? Mm. ¿Cómo fue ese? <risas> Entré en... Bueno, el diálogo para poder entrar lo tuve con el Padre Jesús Ibarra en agosto de 2007. Me propone ingresar y me invita a colaborar, evidentemente cubriendo todas las parroquias de fuera de León. Empezamos a platicar y todo. Y la primera asignación que me da es en septiembre, en septiembre, y la primera nota que hice fue de las milicias del señor San Miguel, lo cual fue demasiado fácil porque mi familia pertenecía a las milicias del señor San Miguel, entonces el documento que hice, el documental que hice, pues lo hice con el batallón de nosotros, en aquel tiempo era el cuarto batallón, ahora ya es el primer batallón de Silao, de las milicias del señor San Miguel, entonces pues fue una, un ejercicio muy interesante, fue un ejercicio que me agradó mucho, de hecho, fue una nota muy extensa, como cerca de tres cuartillas, y la tuvimos que recortar, pero de ahí se enmarcó todo lo que sería la vida de estos 13 años. Un proceso de comunicar cómo vive la fe las personas, de comunicar cómo se dan estos procesos de evangelización, porque al final del día lo que hace la iglesia es eso. Y entonces, pues fue un ejercicio muy interesante desde la primera nota, me acuerdo que por ahí. Este, la Compañía del Batallón, en, el, en San José de Pinos, luego de ahí a la misa uh, ya en, en San Felipe y esa fue la primera asignación, ya después vinieron más y más notas en los diferentes municipios, pero así fue como ingresé, mi padre Jesús me acuerdo que me dijo, nada más te pido que dures, y yo no pensé que fuera durar tanto <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Yo pues, ¿Casualmente a mí también me reclutó el padre Ibarra eh, yo trabajo en una institución de media superior tecnológica resulta que de toda la vida eh, yo siempre he tenido el afán de la fotografía pero siempre me habían tocado camaritas pues, de turista eh, en aquel entonces eh, pues, tenía la necesidad porque el reportero de aquí de León ya tenía otros compromisos laborales y por un amigo en común, eh, me recomendó con el padre Ibarra, vengo a entrevistarme con él y, y también me dijo el padre, bueno, pues no sé qué tan cómodo te puedas sentir, mira, tenemos esto, me enseña la cámara. La verdad yo nunca había tenido una cámara profesional tan buena, eh, tan bonita, entonces pues claro que... Eh, Llama la atención. <risa> Dije, una, aunque sea sí una semana, pero. Eh. Entonces me dice el padre: ¿Sabes qué? Eh, lo primero que me dijo, pues, esto no lo veas como un trabajo, es un apostolado. Y eh, pues, si quieres, vamos unos 15 días a ver qué, eh, qué pasa, a ver si, si nos acomodamos. Y también es algo que siempre digo: hasta la fecha no me han pedido la cámara, entonces a lo mejor si sí les gustó. <risa> Y mi primer evento fue un congreso, el congreso de cada año de los, el encuentro de los catequistas en, que anteriormente se hacía en el domo de la feria eh, y pues también es impresionante o, o lo fue para mí, porque eh, lo primero que alguien que eh, como fotógrafo yo siempre he sido muy de anonimato, entonces yo siempre me escondía por aquí y tomaba mi fotito pero llegas y pues, necesitas una foto del arzobispo dando su homilía y resulta que hay 5 mil personas en la misa, en todo el escenario, y está el arzobispo y llega el fotógrafo y se le planta enfrente. Y lo primero que sientes es que esas 5 mil personas están... Y, y obviamente pues todo el mundo está con su devoción y está en otro tema, pero tú sientes que te están mirando. ¿Cuál ha sido el momento más emocional de estos últimos 13 años? Así y te digas, es que digas, sí me... O me hizo reír mucho, o me hizo sentir mucho... no sé. Okay, okay. Bueno, fueron... Fueron dos. Fueron dos. Uno, eh, pues muy poco saben, fue cuando el padre Pedro Gutiérrez cumplió 75 años de sacerdote. Recuerdo que yo lo había entrevistado en noviembre de, de un año antes y luego me tocó la fortuna de acudir a sus 75 años de sacerdote ahí en el Espíritu Santo fue tanto Don José Guadalupe, Monseñor Juan y varios sacerdotes más fue si no mal recuerdo por ahí del 2012, 2019, 2012 si no me recuerdo. Después el otro momento sin duda más importante implicó un gran esfuerzo y una serie de aventuras y peripecias y demás fue el cubrir toda la visita de Benedicto XVI a esta diócesis. Tuve la fortuna de haber estado en los cinco eventos oficiales, prácticamente en todos y recuerdo que ya cuando estábamos en el aeropuerto, en la, ya en la zona de prensa y que estaba eh, llegando y abrió la puerta y entonces yo estaba tirando las fotos y dije, ah, sí, sí es cierto, aquí estoy <risa> Es mi foto, si soy, sí soy yo, así estoy aquí Después tuve que dejar la zona de prensa Porque fueron muchas, muchos medios Y muchos fue tanto el alboroto Que pues todo el tapón lo estaban también moviendo Entonces las fotos salían muy borrosas Me tuve que bajar de ahí Pero creo que entre esos dos momentos Y lo del padre Pedro me acuerdo mucho Porque pues eh, No, no, creo que no he visto Como no yo a un sacerdote que llega a 75 años todavía con la lucidez y con, la, con todo lo, la memoria porque él nada más el problema que tenía era el tema de la voz tenía que prepararse miel con limón para poder dar una entrevista y lo otro pues fue precisamente la visita de, de Benedicto XVI me acuerdo que esa jornada solamente dormí como unas 8 horas en todos los días de la visita porque era levantarte muy temprano para poder llegar a los lugares de los traslados de la prensa y era dormita muy tarde porque tenías que eh, mandar la, bueno, tener la información ya lista entonces fueron las dos experiencias más significativas otra que también un poquito más emocionante también pero un poquito dolorosa fue la muerte del padre Francisco Sermeño yo ya había ido a varias coberturas de, pues, de misas de exequias de sacerdotes pero en esa ocasión en la parroquia del Señor de la Salud en San Francisco, me acuerdo que fue la primera vez que vi que sacerdotes cargaban el féretro de sus compañeros. Él falleció relativamente muy joven, sus compañeros actualmente tienen 29 años de sacerdote, 28 años de sacerdote, entonces hace como 6 años fallecen y sus compañeros lo sacan, sacaron, sacaron el, el, el féretro de... y metieron para la misa de exequias y lo sacan. Entonces fue una... Recuerdo que esa vez eso sí lo voy a decir, general, general, no, es que generalmente, en la, cuando son las misas multitudinarias de varios sacerdotes, generalmente en la fila de procesión de entrada, pues hay mucho plática, abrazos, risas y bueno y creo que esa vez es la única vez que he visto una procesión de entrada en silencio, con una, pues entre la admiración, el dolor, la estima hacia ese sacerdote joven, eh, todo lo que lo que pasa hacia la muerte de un ser querido no y me acuerdo bien que el padre era un apasionado de la Cruz Azul y una feligresía llevaba una playera del Cruz Azul ¿sí? doblada y, y ahí se la pusieron cerca del Felipe entonces esos tres momentos creo yo entre muchos más entre muchos más porque otro te, otro, otro video sería interesante sobre las marchas juveniles sí. sería porque esas pues, también implican eh, toda una serie de experiencias que tienen sobre todo con los chavos Recuerdo mucho que me tocó estar en la Marcha Juvenil posterior a aquella masacre en Villas de Salvacar, allá en el norte de, de mi país. Los jóvenes de Ciudad Juárez fueron y presentaron una ofrenda tan santísimo. Y entonces, todos, toda la marcha fue un alto a la violencia. De hecho, todavía tengo algunos videos que tomé algunas porras. Y fue toda una marcha nacional, fue en enero. ...relacionada con el tema de la violencia... ...entonces han sido varios momentos... ...no está más decir... ...que cada ocho días a veces me toca... ...pues conmoverme, emocionarme con alguna historia... ...creo yo que eso no ha, no ha pasado... ...a la fecha no he hecho notas... ...que yo diga... Ah, que este, qué hueva... ...o que yo diga otra vez lo mismo, no... ...siento y gracias a eso sí lo sigo viendo... ...que cada nota tiene su propia historia... ...su propio contenido... Y a pesar de que son las mismas pareciera, a pesar de que es un ciclo de cada año que se repite por las fiestas y demás, siguen siendo cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que transmiten la fe de las personas. Pues la, la simple, ¿no? Sí, también. Okay. De, ah, sí. Sí, Aquí <risa> tenemos que decir sí. No, pero la cubrí como invitado porque creo que ahí te tocó, ¿no? La, sí. la, mi hermano fue hace seis, seis años. No, pero sí, tengo sí. fotos donde estás, no te eh, no te limitaste a la experiencia de tomar una foto y tengo una, la voy a buscar, eh, donde estoy y se alcanza a ver tu hermano postrado y estás atrás de unos sacerdotes y traes la cama. Sí, sí, de hecho, <risa> sí, esa, esa vez sí, sí fue una, una, una buena cobertura. De hecho, tengo la... De, de varios sacerdotes, tuve la fortuna porque eh, cuando se hace la unción con el crisma varios de ellos se pasan a lavar y luego pasan por atrás del altar mayor. Entonces, a veces yo estoy ahí, y a varios tengo la fortuna de ser después de los que están con celebrando felicitar y con mi hermano me tomé una foto que es la primera foto recién ordenado fresquecito Nos tomó. esa esa foto la disparó si no mal recuerdo no me acuerdo si fue el padre terrones o el padre mauricio hernández escobar estaban ellos ahí entonces fue la primera foto que me saqué con él recién ordenado recién así. Acabado de ungir, no acabado de ungir, lo hablaba un poquito, pero no, no se les quita. Y ese día también, ese día sí fui más en calidad de invitado, pero como dice Jesús, no pude aguantar las ganas <risa> de este, sacar, sacar las fotos ahí estando en las hospital. Luego, todavía el padre, el padre Jesús Salazar, gran amigo, pues siempre se, es muy accesible para esto. A veces hasta se le olvida que estamos ahí. Y ahí dicen, padre, se las hago, por favor, Ay, se mueve hacia un lado, ¿no? Entonces sí, sí, sí, sí, la verdad, bien dice el padre Marcos, sí fue una experiencia también muy padre, muy, muy agradable en catedral, fueron seis sacerdotes, de ¿sabes? Entre mi hermano, y sí me tocó ese momento, pero no me pidieron la nota, pero sí yo saqué las fotos y algunas sí se publicaron tus pues tres momentos así. Teresa, nomás le pediste dos, <risa> ya creció. Dos, <risa> no, no. eh, Pues como dice aquí Panchota es difícil eh, decirte dos, eh, porque para empezar, cada semana sales con la inquietud, con la emoción de ahora ¿oh, qué va a pasar, y de hecho un día me preguntó a un seminarista, oye, no se aburre tantas misas. Eh, porque cada semana son cuatro o cinco misas y, y a tomar la, tomar la misa. La verdad es que aunque sea el mismo evento, siempre tiene una vista diferente, siempre viene con otro contexto, hay otra luz, eh, para el fotógrafo una luz, eh, la luz es fundamental y encontrar una distinta manera en que pega la luz en ese evento es un lujo. Por ejemplo, eh, pues ahorita el Covid ya nos limitó mucho, ya rompimos el, la cadena que llevábamos, pero desde que entré, al igual que Panchote, pues ya tengo una serie de Corpus Christi, estuve eh, en varias parroquias y, y a mí pues eh, me ha tocado las diocesanas aquí con el arzobispo, eh, también con pues, muchos otros eventos, los inditos y demás. A lo mejor la experiencia así más, más, más, más llamativa. Eh, cuando vino el nuncio a la marcha juvenil y eh, les había prometido un año antes, jóvenes, el siguiente año me voy a ir caminando con ustedes desde Aguas Buenas hasta el Cubilete, a los pies del Cristo Rey. Y ese día pues, nos mandaron a los dos y la encomienda fue, se van con el nuncio, documentan todo y hay que mandarlo de inmediato porque no es fácil saber que, que una persona como él, obviamente cualquier persona puede subir, pero por su responsabilidad, por, eh, por el, el nivel de, de lo que él maneja, pues no es fácil que salga a la vía pública acompañado de cinco mil jóvenes y nos ponemos a caminar. Había muchos muchos elementos pues ahí de análisis. Eh, entonces pues yo sí pensé a la hora que el señor eh, se canse, nos subimos en la ambulancia pues llegó hasta arriba llegó hasta arriba y yo sí. no sé cómo le hizo Panchote porque él, él sí pudo subir como necesitábamos tener una foto muy muy buena ese día parte de, de nuestro equipo normal llevaba yo un flash bastante grande con lo, todos los elementos que se necesitan y pues fácil, llevaba yo como unos 15 kilos de peso. Y claramente mi condición física no era la apropiada para emprender esa labor. <risa> Así que a los dos kilómetros, son siete, ¿verdad? Hasta arriba. Sí, sí. A los dos kilómetros yo eh, literalmente me iba muriendo. Y luego algunos chavos contra las indicaciones, nunca hagan esto, chicos. Pero contra las indicaciones empezaron a cortar... Por el cerro para brincarse algunas curvas y nunca hagan esto fotógrafos, yo lo sé. Así que imagínate con las mochilas 20 kilos y empiezas a subir el cerro, el cerro, el cerro. Sí. En cuanto terminé de subir la cañada llego una curva, lo que hice fue agarrar mi cámara y no podía con mi alma me tiré y dije ahorita que venga la ambulancia que me cargue y que me lleven para arriba señores paramédicos nunca hagan eso, si <risas> sí me estaba muriendo, eh, pues nunca pasaron, o, o si me vieron han de haber dicho, pues ese ya se murió, ¿verdad? que venga el semejo, y yo nomás veían en, entre eh, los ojos aquí medio cerrados, que pasaron los chicos, y han de haber dicho, ese borracho que le pasó, eh, yo protegiendo mi cámara así, hasta que me recuperé un poquito, y ya seguí al pasito, al pasito, al pasito, llegué, y afortunadamente Panchote estaba arriba, Así que alcancé a tomar las primeras eh, tomas de, de la procesión de inicio de la misa y después no sé qué pasó conmigo, pero la toma de la homilía sí la tiene él. Pero fue una experiencia muy, muy intensa. Y, y pues te deja esa percepción eh, muy grande, muy positiva, de, de cuando una persona como el nuncio, el nuncio Polato, llega y dice, chicos, con ustedes me gusta y ese es un grado de compromiso que el, yo sé que lo tienen la mayoría de los sacerdotes porque también personalmente conozco a muchos, de algunos fui compañero, a otros los he conocido por todo este trabajo de Gaudium, otros me conocieron porque fueron mis formadores, etcétera, eh, pero a veces no hablamos del grado de compromiso de un sacerdote eh, y ahorita lo vemos en el COVID, eh, porque ahorita pues, estamos intentando protegernos, estar en nuestras casas y demás, eh, pero a veces hablamos poco, ya hemos hecho algunas entrevistas y se han publicado en nuestra edición digital, pero hablamos poco de esos sacerdotes eh, que están y le han buscado cuál es la careta que deben ponerse, cuál es el, el tapabocas que deben usar, cuál es el protocolo que deben hacer, y están ahorita eh, cumpliendo su ministerio, apoyando, confesando, de la manera en que deben hacerlo, porque obviamente no pueden hacerlo así libremente como normalmente estamos acostumbrados, y ahí vemos al sacerdote. Yo diría que es la experiencia más intensa, el ver esa entrega. Y mi segunda experiencia también viene relacionada con las ordenaciones. Eh, por un lado, a mí me impresiona sobremanera, y tengo varias fotos... Eh, que yo creo lo demuestran, algunas tomadas desde arriba de las cornisas de catedral, otras cuando tengo oportunidad de estar allí en el presbiterio, pero ese momento inmenso donde un joven se postra en ese piso centenario y llega el arzobispo y, y también de rodillas y todo el pueblo y todo el mundo, así como un matito, como una gota que va agujerando, te rogamos, Señor señor se lo estamos ofreciendo y le estamos diciendo señor aquí está cuida no lo porque nos hacen falta mucho pastor, y más en